Señores, estamos aquí en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde hay una congregación de una iglesia cristiana. ¿Cómo es el nombre de la iglesia cristiana? ¿Y por qué la visita de San Francisco de Macorís una iglesia tan conocida como la de ustedes? Amén. Sea Cristo que Jesús glorificado. A todos los que nos pueden escuchar a través de esta vía y de esta plataforma, queremos dejarle un mensaje de nuestra visita, la confraternidad definido por la sana doctrina aquí en San Francisco, donde se encuentra nuestro hermano Pastor Israel y la pastora Estel. Trayendo estos cultos aquí al mercado para que todo aquel que escuche la palabra pueda ser salvo y se pueda devolver de su malo camino. Quien le hables es el pastor Adrián Rodríguez, sea Cristo Jesús glorificado, presidente de la confraternidad definido por la Sana Doctrina, arreciando más que nunca con la apostasía, ya que aquí en San Francisco hay una apostasía terrible, donde más que nunca el pecado ha aumentado en los altares y mujeres con pantalones en los altares ministrando, mujeres con arete, con guillo, con puca, mujeres con tinte de caoba, tinte marrón, tinte rojo, ministrando en los altares. Entonces, los pastores de San Francisco que han llegado a la santidad, han llegado al principio. Nosotros hemos descendido a San Francisco para enseñarle el verdadero principio, la doctrina fundamental conforme al libro de Apocalipsis, su capítulo 1, verso 13, que cuando Juan se volteó para ver quién hablaba con él, su vestidura llegaba hasta los pies. Nos encontramos en el mercado aquí de San Francisco predicando la palabra del Señor. Nuestra visita es traer el mensaje de salvación y de arrepentimiento. Muchas personas fuera de la, la ciudad de San Francisco de Macorís dicen que es una ciudad un poquito peligrosa, a veces le dan un, un mensaje negativo. ¿Ustedes entienden eso? Ese, esa es la visión. Por eso hemos descendido, porque San Francisco corre peligro. Entonces, el Señor le quiere traer a colección y a memoria a los capos de San Francisco, a los narcotraficantes de San Francisco, a los que están moviendo los kilos, a los que están moviendo la cocaína, a los que están moviendo el polvo, el crack. El señor quiere de que ellos se reconcilien y que San Francisco no siga en el estado en el cual está. Como mataron ese capo en el cual se encontró avaliado. ¿Por qué? Por causa de la droga del diablo que se está vendiendo aquí en San Francisco. La corrupción que ha aumentado aquí en San Francisco. Pero esa no es la voluntad de Dios de que San Francisco se encuentre en esa condición. Perdón que le interrumpa. Hace una semana... Eh, eh, San Francisco ha pasado por uno, unos ciertos inconvenientes de tiros de todas las noches eh, ¿Usted ha tenido ese dato? ¿Le han dicho, mire, San Francisco está un poquito peligroso Por, por los tiroteos que han pasado casi todos los fines de semana? Eso estuvimos viendo ese acontecimiento Primera de Juan, capítulo 3 Eso es lo que enseña Dice que el que practica el pecado es del diablo Entonces San Francisco está practicando demasiado pecado Hay demasiado pecado en San Francisco las balas no van a salir aquí en San Francisco por salir. Todo esto es producto del pecado, de la maldad de los hombres, de que los pensamientos del hombre son de continuamente hacia el mal. Y Dios no quiere la muerte para San Francisco. Eh, su acompañante que eh, muy, eh, nos saludó siempre y nos, nos, nos recibió, ¿Qué opina sobre eso que dice el pastor, de las, las cosas difíciles que están pasando ahora mismo en San Francisco de Macorís, como tiroteos, no, pro, próximamente un llamado a huelga y todo eso? ¿Ustedes, su interés ha sido venir aquí más por eso? Amén, el objetivo, el propósito de Dios, la adoración de Dios como iglesia, duda hacia el Señor y ve Cristo como la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, el objetivo es ese, traer el mensaje de Dios de salvación, porque no solamente en San Francisco, la situación que está pasando es mundial, porque estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice que el hombre malo engañador irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. No se espera nada bueno. Todo lo que está aconteciendo es que está, ya Cristo viene. Entonces la palabra dice, dice la palabra, dice alegrado cielo y los que muráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con la ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Sí. Ya Satanás sabe que ya la venida de Cristo está cerca. ¿Cuál objetivo es él? Llevarse las almas en la droga en la juca, en la prostitución, en los atracos, ese es mortandad por allá, mortandad por aquí. Ni los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos hayan que hacer. ¿Usted entiende que la, la ciudad de República Dominicana con, con más eh, eh, tentaciones del pecado, ser, eh, que Satanás está más penetrado, es San Francisco de Macorís? No solamente, yo muchos lugares, hay muchos barrios, hay muchos barrios lugares. Hay muchos van que. Ahora mira la situación de San Francisco es difícil, en verdad es difícil. Porque la situación que está pasando no ha podido controlar ni las autoridades. Porque mayormente hay muchísimos policías corruptos en su mayoría, que también se están unidos y jueces y abogados están unidos también al narco, narcotráfico. Eso está claro. ¿Me entiendes? Entonces... Los policías no van a hacer nada, los gobiernos no van a cenar. Lo único que puede hacer es Jesucristo. Y nosotros, como iglesia, no temiendo a lo que está aconteciendo, ¿me entiendes? Porque Dios nos envió. Y hice la palabra que Él vino a buscar lo más vi y lo más menos preciado. Esos lugares así, de esas almas que están perdiendo los delincuentes, los narcotráficos, los atracadores, los, los, los eso es la persona que Dios quiere para salvarla. Porque Él no vino a buscar justos, sino pecadores, ¿me entiendes? Por eso Dios nos ha traído en este lugar. Y nos está llevando a diferentes lugares. Nosotros, como la romana, hay güey. Eh, muchísimos lugares hemos ido porque ese propósito de que las almas se salven. Porque Dios no quiere que las almas se pierdan. Él quiere que las almas se salven. Entonces nosotros como la misión que no ha sido encomendada ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, será salvo. Más que no creyera será condenado. Creo que es, es difícil, ya para finalizar, eh, que a veces dicen, bueno, es peligroso esa ciudad, no vayan. Como todos ustedes se han sentido eh, aquí en San Francisco, el recibimiento. No, no nos sentimos bien, no nos sentimos bien, estamos con el pastor. Eh, Israel también, que es el pastor de aquí con su, su mamá de esposa, entonces vinimos nosotros también a respaldar aquí, ya que el pastor de aquí y a respaldarlo porque somos una confraternidad de pastores, de diferentes lugares ¿me entiendes? Entonces, según como Dios nos dirija nosotros nos movemos a los campos, a los pueblos a llevar la palabra, y muy bien, tiene muy bien nosotros estar aquí en San Francisco, amén, no, amén. Tenim, no tenemos tema nada porque Dios está con nosotros Gracias, gracias pastor, amén. gracias Muchas a todos gracias, gracias sí. a todos por, sí. por el apoyo y, y, y, y, y, y bienvenido a San Francisco, amén, gracias amén.